Advertencia. Freddy. Oh, hey, chica. ¿Qué estás haciendo? Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado afuera? ¿Afuera? Nunca. ¿Por qué preguntas? Bueno, voy a investigar sobre la ausencia de personas últimamente. Tal vez ha habido una evacuación o algo. La única forma de averiguarlo es abriendo esta puerta al mundo real. Es posible que necesitéis una mano con eso. También he notado la falta de gente. Y también tengo el poder de abrir esta puerta. Así que háganse a un lado. Cierra tus ojos, es demasiado brillante. Esto es terrible. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los humanos? ¿Qué es esa cosa? Freddy, ¿qué haces con esa máscara? ¿Qué estoy haciendo? Eres tú el que casi me da un infarto. No importa. Solo ven conmigo. ¿De dónde sacaste la máscara? Eh. Mm -hmm. No estoy aquí para jugar. Cuéntame. Chica, Pupet, y yo fuimos al exterior. Freddy, ¿sabes lo peligroso que es? ¿Qué quieres decir? Ni siquiera vimos a nadie. Aunque todo fue destruido. Lo he visto antes, en nuestra anterior pizzería después de matar a Mard. Los ciudadanos se estancaban e incluso morían, pero nunca pensé que la población desaparecería. Mantén esta conversación entre nosotros, voy a notificar a Pupetti Chica sobre esto. Lights flicker, the shadows crawl out where the face of